Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en Noticias de Última Hora. Presten mucha atención a noticias que son relevantes. Hay preocupación en la OTAN porque los ataques que se han producido en las últimas horas por parte de Rusia al ejército ucraniano a diferentes puntos en diferentes ciudades y infraestructura eléctrica, según la OTAN, ha causado daños Colosales Y todo parece que los sistemas de la defensa aérea no han sido tan efectivos como se estaba dando a conocer por la más media occidental. El mensaje de todos los aliados es que tenemos que hacer más, tanto para ayudar a Ucrania a reparar las infraestructuras críticas destruidas, incluyendo las redes eléctricas de agua y gas, como para hacer frente a los propios ataques, proporcionando más sistemas de defensa aérea. Hay decisiones trascendentales y Occidente busca una victoria en el campo de batalla de Ucrania contra Rusia. En las últimas horas la Federación ha respondido a Occidente sobre las intenciones del envío de armas modernas y unidades militares a luchar con el ejército ucraniano lo ha expresado muchísima atención el consejero de seguridad y expresidente de Rusia Dmitry Medvedev también vamos a hablar que Rusia ha propinado grandes pérdidas de militares de la AFU y combatientes extranjeros en el Donetsk y Yuhans, repeliendo la contraofensiva en zonas como Zaporilla y el lado izquierdo del río Nipier. Kiev ve la posibilidad de evacuar la ciudad si no cesan los ataques a la infraestructura energética. Vamos a restaurar cada objeto, cada casa, cada empresa destruida por los ocupantes, dice su presidente. Ucrania pide ser parte de la OTAN, pero el bloque no le da esperanza por el momento y le cierra la puerta. Militares chinos expulsaron en las últimas horas un buque de guerra de Estados Unidos que transitaba cerca de las aguas territoriales del gigante asiático. Y las dos potencias, China y la federación, están trabajando en conjunto para crear un nuevo sistema de pagos que sea alterno al SWIFT mundial. Y en las últimas horas fue entregado un avión supersónico que estaba en reparaciones y que ahora hará parte nuevamente de las fuerzas aeroespaciales rusas. Ya les tengo todos los detalles. y Los invito al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Ah. Las fuerzas rusas siguen implacables haciendo el control de nuevos asentamientos en el país ucraniano. Se han conocido nuevos avances del de ejército de la federación en múltiples direcciones y aseguran desde la República Popular de Donetsk que han podido hacerse en el control de localidades que son estratégicas para poder avanzar por más territorios para la liberación de la zona de el Donbass. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia y lo que están publicando desde esta zona en conflicto, se habla que las fuerzas ucranianas han sufrido fuertes reveses en sus filas y según está diciendo desde el Kremlin, esto podría no favorecer a las fuerzas de Zelensky con la llegada de la temporada del invierno. Se habla que los combates han sido fuertes pero desde la Federación atiende intentan a decir que falta poco para que se acceda al control en la zona de nuclear y se prevén nuevas operaciones para dar con la captura de nuevos asentamientos por parte de las tropas según están reportando medios eslavos como RT se habla por parte de las autoridades prorrusas en Zaporilla allí se está hablando según había punto pro más de 700 unidades de las fuerzas ucranianas se estarían entrenando y se estarían preparando para la toma de la central de energía nuclear en Zaporilla en la margen islámica del río Mipia. Y la toma de esta planta le daría ventaja a las fuerzas ucranianas para avanzar en el desembarco de más tropas y desde el Ministerio de la Defensa de Rusia preparan toda la artillería para repeler la avanzada del ejército de Zelensky. Se conoce en las últimas horas que las fuerzas de la AFU realizaron ataques en varias direcciones en la zona de Esbatovo con el fin de romper las defensas de las tropas de El Kremlin. Según las milicias populares de Luhansk, allí están reacomodándose... En las fuerzas ucranianas con esta nueva estrategia para no permitir el reacondicionamiento de las tropas rusas con el fin de poder avanzar desde el este y tomar la parte occidental pero el avance hasta el momento y de lo que se sabe por medios eslavos y lo que están reportando desde Luhansk es que no ha tenido éxito el avance ucraniano y por el contrario han sufrido bastantes bajas que han propinado el ejército ruso y las milicias populares en esta zona según el oficial Andrei Marocco y lo que estaba reportando AVEA.pro. Y oigo a lo que se está fraguando en las últimas horas desde el bloque militar de la OTAN y esta información es reciente está caliente. Al parecer todos los sistemas de defensa que le han sido proporcionados a Ucrania han sufrido un rotundo fracaso porque no son tan efectivos como se pensaba y por eso la OTAN en un nuevo intento de poder Parar los objetivos del Oso del Kremlin en la operación militar o invasión en Ucrania. Se han reunido en las últimas horas el bloque militar específicamente en Rumania Mucha atención amigos, hay preocupación por los avances que han tenido las tropas de la Federación en tierra allí en Ucrania, capturando varias zonas y todo parece que los sistemas de defensa que han sido proporcionados por Occidente en Ucrania no han sido tan efectivos como parecía, pues se ve ahora la necesidad, según el análisis que ha hecho el bloque militar en las últimas horas de suministrar sistemas de defensa más sofisticados para poder por lo menos repeler en un mayor porcentaje los ataques a la infraestructura eléctrica del país. Y esto fue lo que dijo Jane Stoltenberg,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 como uh, para hacer frente a los propios ataques proporcionando más sistemas de defensa aérea en las últimas horas amigos desde Ucrania han dejado entrar en la posibilidad de evacuar a Kiev si continúan los bombardeos masivos por parte del Kremlin se habla que son más de 260 ataques que eh, ha recibido la infraestructura crítica eléctrica y militar de Ucrania en las últimas horas que tiene al borde del colapso al gobierno en Kiev de otro lado Mucha atención amigos de noticias de última hora James Stoltenberg Ustedes saben que es el director de la OTAN James Stoltenberg dejó entrever que está analizando Que los sistemas que tiene el país de Zelensky Pues que estén funcionando Pero hay muchos que ya están fuera de servicio Y por eso es que están también hablando Allí en Rumania La opción de poner un taller de reparación En Polonia Bueno, otro dato amigos Es que en la reunión que se lleva a cabo Allí en Rumania con la OTAN se habló de la posibilidad de que Ucrania pertenezca al bloque militar. Según Stoltenberg, por ahora están concentrados en brindar toda la ayuda necesaria, seguir apoyándolo con ayuda financiera y con equipos para la resistencia de Ucrania y que esperan, supuestamente ellos dicen que esperan una victoria de Ucrania sobre las tropas rusas para que haya paz en la región. Y la OTAN, repito, está insistiendo en entregar equipos modernos a Kiev y invitar a otros países para que les den la ayuda posible a favor de las fuerzas ucranianas y ojo amigos de noticias de última hora porque se ha producido en las últimas horas unas declaraciones calientes por parte de quien funge como el viceconsejero de seguridad en la federación les habla del expresidente ruso Dmitry Medvedev respecto al tema de que la OTAN ha anunciado que podría enviar unidades militares Además de armas avanzadas Allí a el campo de batalla en Ucrania pues efectivamente Dmitry Medvedev y no era de esperarse salió al paso a estas declaraciones le ha respondido así Rusia tácitamente a la OTAN sobre sus intenciones de enviar armas modernas y unidades militares al campo de batalla allí en Ucrania ha dicho contundentemente que si la OTAN envía unidades a la zona de conflicto Rusia se reserva el derecho de señalar los objetivos legítimos en el campo de batalla quedaría pendiente en el tintero si esto se materializa pronto aunque muchos expertos lo han dicho que allí ya hay gente del bloque hay gente extranjera ya instruyendo y trabajando con las fuerzas ucranianas pero ahora ya la OTAN lo ha dicho abiertamente y esto puede ser un paso inminente a que este conflicto pudiera escalar en cualquier momento y mucha atención porque en las últimas horas Efectivamente, acepta la OTAN que los lanzamientos y los ataques que ha enviado la federación en las últimas horas ha causado daños colosales. Dice la información que el daño causado por los ataques aéreos rusos a Ucrania es colosal y la OTAN tiene la intención de movilizar apoyo para el país desde Europa, dijo el secretario general del bloque James Stoltenberg en su declaración ante los ministros de asuntos exteriores de la OTAN en Bucarest allí en Romania. En la reunión informal de los principales diplomáticos de la OTAN, que tiene lugar en Bucarest los días 29 y 30 de noviembre, los objetivos principales, como les decimos, están. La situación en Ucrania y también la adhesión de Suecia y Finlandia a el bloque militar liderado por Estados Unidos y aumentar el potencial militar de la OTAN. En las últimas horas, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryakov, envió un mensaje a Occidente diciendo de que no encuentra señales de que el norte esté dispuesto a reanudar negociaciones con Rusia sobre estabilidad estratégica, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryakov, comentando el aplazamiento de los diálogos que deberían de comenzar este 29 de noviembre. Cito las palabras del funcionario, ni antes ni después la decisión de posponer la sesión de la Comisión Consultiva Bilateral tuvo señales de que Estados Unidos mostrara interés en retomar el diálogo afirmó Riakop ante la prensa destacando que el Kremlin, Moscú no tuvo más remedio que posponer los diálogos con respecto al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, estar en el Cairo, ya que Washington no quería considerar las señales presentadas por el Kremlin. Dice Sergei Riakop: nos enfrentamos a una situación en la que nuestros colegas estadounidenses no solo mostraron en varias áreas la falta de disposición en aceptar nuestra señales y tener en cuenta nuestras prioridades sino que también actuarán en la dirección opuesta agregó el diplomático además aseguró que Rusia actúa estrictamente en el marco del tratado y no la también indicó que suspendieron las actividades de inspección sobre todo en el contexto de la pandemia de mutuo acuerdo y el procedimiento lo permite recordó que el motivo del aplazamiento de las negociaciones sobre el tratado es más político que estratégico al mismo tiempo aseguró que Rusia ofrecerá al norte nuevas fechas para la celebración de las reuniones sobre el tratado START pero señaló que es poco probable que el encuentro tenga lugares por ahora o a finales de este año no hay ninguna señal el tratado de estar suscrito en Praga por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde 2011 limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1550 agidos nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva y en las últimas horas mucha atención porque militares chinos vigilaron y expulsaron un crucero de misiles guiados estadounidense, el U. S.S. Chansen Georgeville después de que el buque hiciera un tránsito ilegal en aguas de las disputadas Islas Sparkly, señaló este martes Tianjuli el portavoz del mando del teatro de operaciones del sur del ejército chino recogen medios locales. Cito las palabras del funcionario. Las acciones militares estadounidenses violaron gravemente la soberanía y seguridad de China. Indicó el vocero que fue citado por la agencia Reuters mientras la séptima flota de Estados Unidos tachó de falsa la declaración del ejército chino. El USS Chancellor George Bay llevó a cabo esta operación de libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y continuó Llevando a cabo operaciones normales en aguas donde se aplican las libertades de alta mar Reza el comunicado emitido por el organismo militar De acuerdo con lo que ha dicho el comunicado La operación refleja el compromiso de mantener la libertad de navegación y uso del mar como principio Los Estados Unidos defiende el derecho de, la, de cada nación a volar, navegar y operar donde la ley internacional lo permita Como lo hizo el USS Chancellor george byle Aquí lo ha declarado el comunicado. El mar de la China meridional ha sido una fuente constante de tensiones durante años por ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas de varios países entre los que encontramos China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia y Brunei. La región es rica en recursos y una importante vía internacional en donde pasan millones de dólares en tráfico marítimo cada año. Y es frecuente este escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación organizadas por Washington. Y atención porque en las últimas horas ya se viene trabajando fuertemente en un frente financiero para hacerle frente al sistema financiero mundial por parte de Rusia y China. Según este diario, estamos hablando del diario Sputnik, dice que Rusia y China están trabajando en la creación de un sistema de pagos sin el uso del de SWIFT. Dice que bancos centrales de ambos países vienen trabajando en la apertura de cuentas para empresas rusas en China y para Chinas en Rusia, viceversa, afirmó el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Dice la información que el viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha anunciado este martes que Rusia y China están trabajando en la apertura de cuentas bancarias de empresas de ambos países para evitar el uso del sistema Intercambiarios Swift y esto fue durante la intervención en el cuarto foro empresarial de energía ruso-chino que se celebró en Moscú en donde el alto funcionario recordó que los pagos del suministro del gas ya empezaron a realizarse en sus respectivas monedas nacionales, rubros y yuanes sobre la paridad Rusia y China así han empezado a pagar los suministros de energía en sus monedas nacionales, además al mismo tiempo los cobros por el petróleo y sus productos derivados, así como el carbón también se está cambiando activamente las monedas nacionales de Rusia, ha señalado ha dicho el funcionario que este trabajo es para prevenir riesgos y promover la transformación del rublo y el yuan al estatus de divisas de reserva mundial y que por debajo de cuerda tiene como objetivo pues digámoslo así tácitamente derrumbar al billete verde el banco central de rusia y el banco de china trabajan así en la posibilidad de abrir cuentas para empresas rusas en china y para chinas en rusia creando pues la liquidación sin usar el SWIFT, declaró el viceprimer ministro en una estrecha colaboración. También el funcionario informó que estas dos naciones, China y Rusia, están trabajando también en conjunto para el desarrollo de la producción de equipos para la industria de la energía. Según las palabras, a día de hoy, China se considera como uno de los principales fabricantes de equipos en la industria petrolera y gasífera. El viceprimer ministro afirmó que ya está en marcha una cooperación para incorporar equipos en proyectos que se están llevando a cabo en Rusia. Novak también enfatizó en el objetivo de que ambos países puedan usarse tanto en China o en Rusia este tipo de cambios de monedas. Y por otro lado, pues Moscú también está dispuesta a considerar según él, participación de empresas chinas en el ámbito petrolero allí en Rusia. dice que se está considerando ampliar la cooperación en el sector petrolero y que están listos China y Rusia para considerar la propuesta de los socios chinos para participar en el desarrollo de los campos petroleros rusos, afirmó Novak. Además, y vamos a cerrar con esta noticia, la firma de defensa envía un bombardero supersónico de primer nivel a las fuerzas aeroespaciales rusas después de las reparaciones. Estamos hablando que le hicieron reparaciones de mantenimiento de rutina al bombardero y lo realizaron con éxito pruebas operativas y aceptación y entrega estamos hablando de el Tupolev Aircraft Company parte de United Aircraft Corporation que entregó el próximo bombardero Tu-22M3 a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. El próximo bombardero que ya está en funcionamiento, dijo el martes la oficina de prensa de la UAC en su canal de Telegram en el marco del plan de adquisición de la defensa para Rusia. La Tupolev Aircraft Company entregó el último bombardero portamisiles Tupolev 22 M3 a la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas para operar después de las reparaciones en el marco del de plan de la adquisición de la defensa, dijo la oficina de prensa en un comunicado. Expertos analizan los trabajos de rutina del bombardero que al parecer fue todo un éxito, las pruebas operativas de aceptación y la de entrega después del vuelo del tu 22 m3 fue entregado al operador dijo el tu 22 m3 es un bombardero portamisiles multimodo de largo alcance diseñado para atacar objetivos terrestres y navales en todo el rango de velocidad de la aeronave de altitudes altas medias y bajas el bombardero fue aceptado para el servicio de las fuerzas rusas en 1989 y la planta de aviación ha ensamblado alrededor de 500 bombarderos tu 22 m3 de varias modificaciones o sea que tiene muchos bombarderos la federación en estos momentos también y hay muchos que al parecer también están en el modo de reparación y se darán a conocer en los próximos días. Llegamos a la parte final. Mil gracias a todos ustedes por seguirnos. Un abrazo para todos nuestros seguidores en esta plataforma y en Facebook en Noticias Internacional del Mundo. Yo soy Diego. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.